¿Vale? ¿Ikasquetak bukatu hostean ze la mundura, ze la mundu inguruan hibiliko gera ez? ¿Cómo se va a desarrollar la economía? ¿Va a haber dinero? ¿La gente va a poder vivir? ¿La gente va a cobrar la pensión? ¿Cómo va, ¿Va a tener todo el mundo trabajo? Se puede haber certidumbre que haya cambios ideológicos que nos permitan Salir de este mundo de fakes, de, de redes sociales eh, avasalladoras, etcétera. Escunza, Valoreac, eh, gizarte Activo Bat, Gay y San Goguea, Oridana, Compondualista Tekón. O sea, ser tan a pieza a la dena, es de Pichat, cambio Uiteco. ¿Podemos hacer algo? Nosotros, yo como persona. ¿Quién va a dirigir el mundo? Mayor que en épocas pasadas no lo sé, pero yo sé que vivimos con mucha incertidumbre. Pero por el hecho de que estamos como muy acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y nos cuesta mucho salir de allí. Nereta kudariga be siur gabeta es un un día guadao gaur eh, guregarai ambañu eta eta. A ver, has que emprueba dau kagu Juan de Almuertean, bueno Juan un Almuertean Rodríguez Atusana es. E, mm, historia se arrascotan en un día pandemia que está mañana es que ni tú está ahora intocato antes eh, la sociedad estaba regida por unas características y teníamos unos administradores de riesgos no que todo eso al final pues eh, diluía un poquito toda la incertidumbre no pero ahora nos hemos visto envueltos en un entorno donde individualmente no podemos controlar todo lo que nos surge eh, estamos en un momento o sea eh, ...la política global del mundo, uh -huh. o sea, en manos de quien estamos... ...qué poderes, qué hilos, qué cosas se están manejando detrás de... ...o sea, eso genera incertidumbre, el no, el no saber qué uh -huh. pasa realmente, ¿no? Sí, la incertidumbre es, de alguna forma, es eh, la sensación humana... ...no máquina, no animal, uh -huh. sino humana, de percepción de que nosotros tenemos un futuro... Y ese futuro nos causa tres o cuatro sensaciones. Una miedo, nos causa angustia, nos causa ilusión, nos causa esperanza. Los jóvenes yo creo que tenéis unas incertidumbres ante cómo va a ser vuestro futuro laboral, cuál va a ser vuestro futuro o vuestro presente eh, económico, de cómo va a ser vuestro futuro erótico-sentimental, en el cual tenéis mucho que decir y, y se hicen muchos agentes pasivos. Porque por una parte ya nos están transmitiendo de que el trabajo cada vez, cada vez va a ser más competitivo, de que cada vez hay menos puestos porque se están generando más, eh, la tecnología al final está generando mayor maquinaria y se, se va a quitar la mano de obra. Todo eso al final, esos, esos mensajes negativos que nos llegan día tras día, el, por ejemplo, pues si ves el telediario, el paro sube o el desempleo... Hay tanto. Entonces, claro, a los estudiantes, por ejemplo, nos produce una incertidumbre mortal. ante los grandes problemas del mundo yo me veo como si me pusiera con las manos así o, o como San Agustín con el agua decía, así frente al, al, al chorro de magma que baja del volcán de esto. Tenemos muchísimo más saber, no los individuos, pero sí la sociedad. Hay muchísimo más saber y el pero... saber da poder. Pero ese saber... No es frágil, incompleto, ¿no te parece que ese saber no es del todo cierto, del todo... Es que ciencia quiere decir esta berengan confianza. y abadez, COVID da que da tu eneano, en y en en no hay que personal que haga matanzas negarse desconfianza ori sí y yo creo que en ese caso también porque la propia ciencia se ha metido en hechos que tienen un cier una cierta incertidumbre y que son hechos que hay que tomarse eh, tienen que tomarse las decisiones enseguida son urgentes y son muy muy importantes pero la cosa es que no se ponen en contexto y no se ponen eh, en, en la, dentro de, de de esa de ese tema, no, los valores que se necesitan en la sociedad. Mm, Ni Cascotan pensaste en que gu, un guraso en de un valores se renda ori, de maten ganyola eta gu, o sea eta ori nere generación culpa y santi que la. Igual es hacking transmite en este bujakin, eh, gure ondorenguai, eh, valores. ¿Cómo, de alguna forma, hemos creado una sociedad eh, con aversión al riesgo? Una, una sociedad de seguros. No sé, eh, yo creo que de alguna forma tenemos que retornar, con lo bueno que tiene esta sociedad, tenemos que retornar a la, a, al juego de, de lo impredecible. Claro, la cosa es que no te paralice, que te haga todo lo contrario, que te eche para adelante y que te haga vivir las experiencias de la vida. Yo recalcaría que la incertidumbre hoy en día tiene un, una, clave, una clave vital, pero yo creo que a eso le tenemos que dar una vuelta, le tenemos que dar un cambio de actitud ante esa incertidumbre porque vamos con miedo. La forma de, de, de vencer esto es intentar eh, ser crítica pero a mí lo que quizá me da un poco de... No, no hay... si todo el mundo, si toda la sociedad está preparada o se va a, o va a haber gente, grupos eh, que no van a tener las mismas oportunidades uh -huh. de poder ser críticos, de poder... para eso están las instituciones también. Quiero decir que el individuo puede hacer algo pero luego, ojo, las instituciones los que nos representan, los que reciben nuestros impuestos para gestionarlos, tienen que estar ahí y tienen que estar a la altura, a la altura de todo eso. Yo respecto a lo de los valores me he quedado en el vídeo con lo que has dicho, que, que crees que igual no nos habéis transmitido bien vuestra generación a la nuestra, los valores. ¿A qué te referías exacto? Eh, esta que es argatik, baña un eh, gusteud oro correal, no es eh? que, o sea, haudáu so so gaus a oro corra, están eh, gaurko gastea que taguu diferente a guía ni que eh, esas, que embatean dan a que igual a guía. Baña un gusteud la valore batzuk, guretako askos garantzitu edo beste modu baten tratatu tratatzengenitu ná, adivides compromiso eh, a Responsabilidad de A, o la Arazo social baten aurrián, eh, gure generación coa, que danak era eh, eh, batera. Claro, es que creemos que no vamos a poder hacer un cambio en ese sentido, como que nuestras acciones bueno, no van a cambiar. Neri, has gustado usted, tu prosa andes tú, eh, saber es poder, tu tu vivían, es que era batados en agua, era batados en agua, de hecho, ere, que los hoy es yo creo que ahí la clave está en cómo gestionamos la incertidumbre. Sí, totalmente. Pero es constante, cambio, evolución, ¿cómo no va a haber? Pero como decía en el vídeo, yo creo que tenemos esa connotación negativa hacia la incertidumbre. No lo vemos como una oportunidad de mejorar, como una oportunidad de crecer. Lo vemos como algo negativo. Los grandes movimientos autoritarios van a intentar, eh, bajo la excusa del confort, bajo la excusa de la tranquilidad, bajo la excusa de la del bienestar de los ciudadanos, evitarles su... Y yo creo que la pregunta que nos ha hecho antes si se puede ir a un mundo sin incertidumbre. No, por Dios, mantengamos un mundo con incertidumbre, porque un mundo sin incertidumbre es un mundo en el cual el miedo al futuro, el que quiere dar respuestas del futuro, le acusan de mago, de hacer magia, de ser brujo. El que quiere dar eh, respuestas al futuro, le acusan de ser eh, revolucionario. Y, entonces, le coartan y le cortan su futuro, el suyo, personal. Entonces, la incertidumbre, no quiero utilizar la manida palabra de libertad, pero, de alguna forma, si somos activos frente al futuro, pues, de alguna forma, tenemos el derecho a equivocarnos.